Un aprisurazo, es un objeto muy grande, eso que les gusta. Feliz Navidad a todos, feliz Navidad a todos, feliz Navidad a todos pues miren mi outfit Maquillo, maquillo. ¿Qué bien chido.